Como sacado de una película de terror fue lo que vivió una familia en Aurora, Colorado Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Moreno La familia Cry parecía una familia perfecta Seis hijos, madre y padre, todos felices Y aparentemente llevando una vida de novela, según dicen los vecinos Pero la realidad era otra y esta perfección se rompió este domingo Cuando las autoridades arrestaron a James Tolliver Cry de 45 años, dentista de profesión bajo el cargo de asesinato en primer grado de su esposa, Angela Cry. El atacante al parecer envenenó a la dama y tras cometer el hecho la trasladó a un hospital local cerca de las 8 y 45 de la noche, luego de que esta mujer se quejara de fuertes mareos y dolores de cabeza. Al llegar al centro de atención médica, la condición de Ángela se deterioró rápidamente y a pesar de que la conectaron a un ventilador médico para que pudiera respirar de manera artificial en la unidad de cuidados intensivos, poco después fue declarada sin vida a causa de muerte cerebral. La policía de Aurora cataloga el hecho como un asesinato atroz, complejo y calculado, por lo que emitieron de inmediato la orden de arresto contra el dentista de la comunidad quien llevaba más de 10 años en este grupo comercial, donde lo describen como un gran profesional y excelente padre de seis hijos. Este crimen deja un gran desconcierto entre todos aquellos que conocieron a los esposos Crai,